Pero yo soy un verdadero bravo, dije. En el fondo, siempre se puede escarbar un poco más. ¡Oh, mi gran Oscar Wilde! Debajo de la superficie le encajé un piñato al colchón. Solo que hay gente que llega hasta un punto, y decide no ver que aún se queda seguir bajando. Imaginé mi cara enrojecida de furia, indignado con todos mis blanditos oyentes y registrado por las cámaras de todos los medios. En el gran café Batupinam, yo no hago nada con esta tristeza, revuelvo en ella y pienso en cómo sería mi suicidio, sería algo muy simple, nada de show. Y les aseguro que el bravo no cargará con un intento de suicidio, cuando decida terminar con todo, lo hará de una vez y para siempre. El bravo se ahorrará explicaciones, se va sin decir adiós. El bravo solo deja una nota que dice hasta luego, putos. Y salté de la cama y escribí el comienzo de mi novela. En realidad escribí únicamente el título, Esta agua no he de beber. ¿De dónde sacaste el nombre, Seba Tupinam? Hice como un, un anagrama con Tupinambá, que era un café de acá donde, donde cantaba Gardel, ahí estaba Antonio Cassiani, que era el, el que le escribía las letras, a, a, a algunas letras a Gardel. Mi abuelo me cuenta mucho de eso, entonces eh, cambié el nombre. Ajá. O algo de María del Carmen, algo incónico. En realidad ese café ya no existe acá. Ponerle, sacarle la tilde en todo caso. ¿Cuál era el, el verdadero, cómo se llamaba? Binambá. Bueno, fíjate cómo ha quedado eso, porque así tenés una pista para el lector, porque si no, el, el tipo este, empieza a googlear y uno encuentra un carajo. Y solo que hay gente que llega hasta un punto y decide no ver que aún se puede seguir bajando. Imaginé mi cara enrojocida de furia, indignado con todos mis granditos oyentes y registrado por las cámaras de todos los medios en el gran café Popat, Batupinam, a falta de tradicional Tupinambá. Yo no hago nada con esta tristeza. Revuelvo en ella. Y pienso en cómo sería mi suicidio. Sería algo muy simple, nada de show. Y les aseguro, el del Bravo no cargará con un intento de suicidio. Cuando decía terminar con todo, lo hará de una vez y para siempre. El Bravo se ahorra a dar explicaciones, se va sin decir adiós. El Bravo solo deja una nota que dice hasta luego, puto. Y salté de la cama y escribí el comienzo de mi novela. En realidad escribí únicamente el título. Esta agua no debe de beber. Al tiempo logré escribir el primer párrafo de la novela. Empezaba así: ¿Cómo al tiempo estamos en el, en el día de hoy, no es cierto? No viste que él cambia como él lo está contando en un, en un en pasado, pero a veces cuando está eso es lo que yo te había dicho, viste? Sí. Cuando le vienen como las crisis de ansiedad o está medio rayado, empieza a contar en el, como si fuera en el momento. A ver, vamos a ver eso, que me interesa mucho. Desde la cama, le cuento a Daniel Facio que este es un personaje, el personaje de la novela de Inti, que es un adolescente que está buscándose desesperadamente y, este, y trata de, de escribir, trata de ser escritor. Es muy lector, pero también muy díscolo, y el tipo todavía no pega una. Pero bueno, cuenta sus penas amorosas y sus penurias también en el colegio. A ver... Okay que la novela empieza en aquella época de pajas y sobrio literario. Claro, exactamente. Así arrancaba, tal cual. Desde la cama miré la pared, conté mi historia y me volví a mirar qué manchoso Le dije a la mancha. Me costaste una vez y la mancha no me contestó un carajo. Ahí el tipo se remonta a la época del, del Liceo. Sí, pero eso esto es un recuerdo. Sí, sí, sí. Estoy tratando de guiarme para, para ayudarte con el, con el aquí y ahora del relato. ¿Ves? Acá... Esto es, esto es el aquí-ahora. Dije ahora. Hoy. Está recordando el, el paso por el liceo, las cosas que hacía. Y acá dice, qué tristeza la recordé recordado en mi pasado. Pasado me trae tristeza concluir. Y esto lo está diciendo ahora, ¿ves? En el tiempo base. No. Entonces, salté de la cama y escribir el comienzo de una novela es en el aquí-ahora, el, el tiempo base. Uh -huh. En realidad es lo mismo. Entonces, cuando veis al tiempo, en realidad eh, no es al tiempo, o sea, yo estoy acá, es lo que yo te decía recién, yo estoy escribiendo acá que hoy es día miércoles 28, ¿no es cierto? Miércoles 28, y voy y me siento y escribo el título para mi novela. Y cuando digo al tiempo, ponerle que acá tenés que especificar, porque al tiempo son semanas después, y no puedes saltar de eh, teniendo el personaje en el tiempo hace aquí ahora de, de la narración, lo no puedo decir al tiempo, porque si no hay una especie de salto de poner fuerte. Salvo que digas, pocos minutos después logré escribir el primer párrafo de la novela, es otra cosa. Claro, no, no, yo quería eh, mostrar cómo empieza, porque así empieza, porque viste que está bueno de ver, es la, la otra novela. Entonces quería jugar con eso. Y quería mostrar que el personaje la escribió, eh, que le costó mucho escribirla. Entonces, hablar de algo que pasa de, después de que... Por eso, ahí yo me había entreverado, viste, que, que decía como empecé a escribir la novela, pero mi narración no llega hasta el día que, que la empecé a escribir. ¿El personaje que escribe la novela? Claro, pero esta, esta novela que el lector está leyendo no llega hasta ese día. Entonces él muestra. ¿A qué llamas ese día? Al día que escribe ese primer párrafo que, que cita ahora. Bueno, pero ojo, esto, ese, este primer párrafo, ¿sabés lo que es el tiempo base? Sí, sí, sí, claro. Bueno, el aquí y ahora, o sea, estamos. Es, es como decir esto está pasando miércoles a las 8 eh, menos 20 de la tarde. ¿Ves? O sea, vos estás conduciendo al lector hasta este punto, que salta de la cama, y escribe el comienzo de la novela, estamos hoy acá, en el aquí y ahora. Cuando dice al tiempo, esto es lo que no se entiende, porque es como si saltara para adelante. Claro, yo, yo había hecho algo parecido, ¿viste cuando habla del abuelo? Vamos a buscarlo. Espera que voy a poner unas, unas X acá. El problema del tiempo es fundamental en una novela. Te puede hacer que se derribe todo. Su bravura hirviente. Ahí va, va a aparecer. Dale, a ver. Ahí, viste. Eh, su bravura. Y no acudías a él hasta un tiempo después cuando no tuve a nadie más. Como ah. que adelanta. Vamos, a, vamos a un cachito. Solo una cosa no me aburría y era la historia de mi abuelo. Esto cuando él era chico, ¿no? Antes de, de aquí ahora. Ah, y ahora. Ay, ese hombre un verdadero tipo duro. Debería llamarlo, pensé, hace años que no lo veo y varios meses que no lo llamo. Necesito sus anécdotas violentas y sentimentales, su enorme sabiduría y su bravura hirviente. Y no acudía a él hasta un tiempo después cuando no tuve a nadie más. Mirá, lo que pasa acá es, no es difícil de solucionar, pero hay que, hay que hacer primero, hay que elaborar un diagnóstico. No acudir hasta un tiempo después cuando no tuve a nadie más es un indicador de algo muy importante. Que el personaje, el, el narrador, protagonista de la novela, está contando, a ver si estamos de acuerdo, Está contando su historia, pero ponele a los 40 años. Está, o sea, el tipo con 40, 30 años, está contando cuando se inició como escritor. ¿Es así? Claro. Wow. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces esto, claro que es válido, pero hay que hacer un trabajito previo, a ver si lo tenemos hecho. Si no, hay que hacerlo. Vamos a releer. ¿Qué es este uno que está acá? No, si lo puse yo, lo puse sin querer. vos, pero ahí lo saco. Ahí saco. En aquella época de página y de literario, ya vamos bien, porque dice aquella época. Después de cuatro largas horas de romperme el alma repartiendo sol y muestras de latón, yo siempre volví a casa caminando y con las palas rendidas. Otro tipo con menos carácter y resistencia ya se hubiera matado, y pensé en una de esas tardes, dejando atrás el enorme edificio en el que se leían letras grises laboratorio tecnológico es latón. Volvía por la unidad itálica, se sigue recordando como niño, yo era un hombre duro, ¿m? se arma un tabaco, y sigue contando ahora anclado en el aquí y ahora. Por ejemplo, acá mi cerebro en blanco frente a poner mi computadora de mierda. Ahora, escuchen bien todos. Si yo vengo de un espacio activo, supónganse que quedó bien establecido, porque acá lo que tendríamos que hacer, en realidad, es. Por eso el tipo tenga 40. 25 años atrás, en aquella época de paja y de insomnio literario, después de cuatro largas horas de romperme el alma repartiendo su de latón, yo siempre volví a casa caminando y con la espalda rendida. ¿Me seguís, no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, esto ya está anclando mucho más en la cabeza del lector la idea de que esto está pasando hace 25 años. No hay otra que creerte. Esto se suma a lo que ya teníamos que dar en aquella época de paja, que en realidad es muy blando si estuviera solo para fijar, para anclar la idea de la novela de un tipo que está transcurriendo, digamos, la novela, está escribiéndola 40 25 años después de que los hechos han sucedido. Esto viene a fortalecer. Ahora, ¿qué pasa? Como ahora está tan fuerte, si yo digo mi cerebro en blanco frente a la página en blanco de mi computadora de mierda, después de un espacio activo, el lector puede digamos, caer en el riesgo de pensar que esto es el aquí ahora de lo que yo estoy contando, es decir, cuando ahora tengo 40 años. Entonces, dicho de paso, esta cuestión, tanto en un cuento como en una novela, uno lo tiene que establecer de entrada y bien marcado. Hay dos posibilidades y solo dos. Que vos estés contando tu historia aquí ahora mientras está pasando, como hago yo en Victoria la entre las sombras, o que estés contando la historia cuando sucedió hace 30 años, como hago yo también en el cuento Una misión. Que el pibe dice, en aquella época, no me acuerdo cuando, si esto pasó un domingo, yo era muy chico, dice el tipo, que está contando. Pero en... en, en Victoria entre las sombras, el pibe está contando a medida que le van pasando las cosas. Es un chico que debe tener 11, 12 años. Fenómeno, eso es lo primero que hay que establecer. Volviendo para acá, mi pregunta es la siguiente. Escuchá bien lo que te voy a preguntar. Yo la, la novela la venía disfrutando como todos los, los compañeros, la venía disfrutando pensando que esto estaba siendo contado en la época en que está sucediendo. Porque es muy fuerte y muy vívido y el carácter del chico está muy bien plasmado. Mi pregunta entonces era la siguiente. ¿Qué pasa si cambias de plan? Y en lugar de decir 25 años atrás, en aquella época, si vos decís esto, en esta época de página de sonido literario, pregunto, ¿argumentalmente cambia algo? Y que es algo que pasó hace tiempo, el que lo lea pensar que fue hace bastantes años, ¿no? ¿no? No, que no es algo actual. ¿Por qué? No, al contrario. Si vos haces esto, mirá. En esta época de página de suelo literario, ya no tenés a un narrador que está escribiendo la historia 25 años atrás, 25 años después. Mi pregunta es: ¿hay algo argumentalmente que te impida? ¿Salir con él de chico, no de grande, escribiendo cuando fue chico? Eh, no, no, no. Capaz, ah, bien, eh, entonces, entonces ya tenemos pan comido. Claro. Pan comido. Ya, ya está establecido el tiempo, entonces ya no vas a tener ningún problema. Ahí está, genial. Y listo, ya con esto, mira, mirá cómo arranca ahora. En esta época de página y de insomnio literario, después de cuatro horas de yo siempre... Y ahora vuelvo, vuelvo a casa caminando y con la espalda rendida. Otro tipo con menos carácter y resistencia se hubiera matado, pensé en una de esas tardes, dejando atrás el enorme edificio, es que no hay no hay ningún problema. Mirá, vela objetivamente, como si fuera un chico el que está hablando. En esta época de paja y de insomnio literario, después de cuatro largas horas de romperme el alma repartiendo sobres y muestras en el latón, yo siempre vuelvo a casa caminando y con la espalda rendida. Ahí está. Otro tipo con menos carácter y resistencia ya se hubiera matado. Pensé en una de esas tardes, dejando atrás el enorme edificio en el que se leía en letras grises Laboratorio Tecnológico Nacional. Volvía por la itálica, bordeando el parque al resorte, lleno de viejos vestidos deportivos y moviéndose apenas como para no morir. Recordé los culos que acababa de contemplar el trabajo, culos que abundan, de piernas ágiles se mueven con prisa por los pasillos y entre las máquinas de laboratorios. Al menos los culos estimulan en MIBES. Claro. Esto es lo único que que cambiar. Cuando vos tenés acá un presente, cuando estás contando en este tiempo, cuando vos tenés acá un tiempo presente, es un presente de crónica, un presente habitual, los culos estimulan en mí esta convicción. Yo soy un hombre duro que vuelve de su trabajo duro, que aprieta con dureza los puños, y que mira con duros ojos a transeúnte, directo a sus mansos ojos de cordero. Sin dejar de caminar bajo los cablitos que flanqueaban la vereda, me un tabaco. Y listo. Ya con eso, lo único que tenés que ver es que no se produzcan este tipo de cosas. Bien. Y va a ser mucho menos cruento y la, y la acción, el lector la va a tener bien de primera mano. Es muy piola, porque está contando... Tiene que... otra fluidez también. con Exacto, exacto. Mirá que... Al menos los culos estimulan en mí esta convicción. Yo soy un hombre duro que vuelve de su trabajo duro, que aprieta con dureza los puños y que mira con duros ojos a los transeúntes, directo a sus mansos ojos de cordero. Pegale, o sea, la, la tarea es... Ahora sí, seguimos yo, yo... trabajando, ¿eh? Pégale una revisada, y si tenés alguna duda, me escribís. De lectura. ¿m? Para acomodar el tiempo base. Vamos a ponerlo así, el tiempo base. No confundir con la pasta base, que es distinto. El tiempo base. Bueno, esto... Es lo que te va, a, como vos dijiste, hay más frescura, hay más fluidez, porque a uno le encanta escuchar al chico recordando lo que hizo en ese día, no lo que hizo hace 40 años, 25 años. Si tenés algún problema con el con el tema de los verbos, escribime, yo no tengo ninguna ningún problema, saco minutos donde no tengo y te lo contesto, ¿ok? Bueno, muchas gracias Marcelo. No, por favor, ni qué hablar. ¿Ves qué interesante? Entonces ya con mi cerebro en blanco es hoy. ¿Lo ven, muchachos, lo demás? Dígame un sí, P tíreme un sí. O no, qué sé yo. Si no entendieron un carajo, se los explico mil veces. ¿Están ahí? Qué gente puta. Sí, estamos acá. Qué es los parió? bueno. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? miren que esto, Marcelito D'Angelo, esto es absolutamente esencial, ¿eh? Ojo, de esto depende el triunfo o el fracaso de una novela, y no exagero, es como la clave de sol o la clave de fa. ¿Está claro? bueno no está claro, listo, ya está. Yo, as yo asumo esto, y esto va para Daniel Facio también. Si ustedes no dicen nada, quiere decir que está todo claro. Ahora, el que no entienda, pregunta. ¿Ok? Entonces decía, mi cerebro... Mi cerebro en blanco, frente a la página en blanco de mi computadora de mierda. ¿Ves que será aquí ahora, bien marcado? Si yo acá te decía, escucha esto, mi cerebro en blanco frente a la página en blanco es mi computadora de mierda. No puedo recordar nada más de aquellos años. Y yo me la trago. O sea, el tipo con el plan original que está escribiendo 25 años después de lo que pasaron los hechos. Es que podría haberse dado, ¿eh? tranquilamente. No, pero hasta es mejor así, porque yo estoy empezando como un borrador de, de la segunda parte de esto, que es cuando termina este personaje. Ah, mira vos. Ya lo veo todo bastante pensado. Fenómeno. Sí, sí. Bueno, bárbaro. Seguimos. Entonces, ¿tu, tu sí, está... hasta, hasta sí. la X que voy a dejar yo acá. Yo ahora sigo corrigiendo estilo con este nuevo cariz. Eh, Marcelo, ¿te puedo una pregunta? Sí, claro. Eh, ¿Qué hiciste? ¿Mandaste todo para el, para el tiempo de cuando él era joven? ¿Pero no había cosas que pasaban cuando él eh, ya es más viejo? No, no. Por eso Ricardo le pregunté a Linti a ver si argumentalmente agrega algo. Y no. No sé si ustedes leyeron esa maravilla Didier. Qué lástima que no pudo venir hoy. Hay una maravilla de este gran Joe Lansdale que se titula Cuando el río suena. Cuando el río suena es la historia de un anciano que está en un geriátrico, así empieza la novela, y está recordando cuando él era chico, en los años 30, en la época la, del crack, de la depresión en Estados Unidos. De vez en cuando, sí, va, manda todo el rato, de vez en cuando vuelve al aquí y ahora, esto es, al geriátrico. Hace alguna reflexión sobre el pasado y vuelve, vuelve para atrás. Es terrible el efecto que consigue, porque vos estás viendo cuando era un chico puro, incontaminado, era un niño que se tiene que bancar la gran depresión de, de, de, en Estados Unidos y lo re, recuerda, digamos, a sus padres, a su abuela, es un policial que te parte la cabeza, es una locura, una locura esa novela. La leí, bien, Marcelo, fantástico, decime una cosa, no es como yo te estoy diciendo ahora, tal cual, tal cual exactamente, Exactamente. Ahí, si yo cuento la historia como cuento yo en Victoria entre las sombras, del cuenta la historia como le hice yo en Victoria entre las sombras, se pierde la dimensión del adulto, que está recordando todo lo demás. ¿Ves, Ricardo? Yo por eso le pregunté a Dinti si había una cuestión argumental acá que obligara a eso. Por ejemplo, supongamos, vamos a poner un ejemplo, el tipo este de grande, digamos, no pudo ser escritor, Mató a la madre, mató al la, a la amante de la madre. ¿Me explico lo que quiero decir? Ahí sí que interesa, más que interesa, es esencial que esto quede claro hace 25 años, cuando yo quería ser escritor. ¿Me explico ahora? Sí, sí. Perfecto. O sea, como no hay, no hay ningún problema argumental, bueno, partimos de la base de que el chico está contando cuando era chico. Está contando la historia en la aquí, ahora. Él, en el, en el día 28 de julio de 2021, el tipo tiene 15, 16 años. Ahí está la cuestión. No tiene 40 y recuerda lo que pasó hace 15, hace 25 años. Bueno, fantástico. Entonces, este tipo de cosas, a ver, vamos a ver, solo una cosa no me aburría, se convierte en aburre. Y son las historias de mi abuelo. ¿eh? Bueno, esto puede ser también que hace años que no lo ve. Puede ser. Estas son las cosas que hay que revisar, lo que decíamos recién. No es difícil. ¿eh? Vos te tenés que poner en la piel el pibe que está contando ahí. Y estas no son cuestiones argumentales, porque ya, eso ya lo pregunté de entrada. Por eso, Ricardo, no hay tanto quilombo. Hay que, hay que probar un poco las conjugaciones, los tiempos y nada más que eso. Bueno, seguimos para abajo. Eso el tiempo y la cita lo, lo puedo poner eh, en acción más adelante, cuando lo escribe. Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, al tiempo que no escribe el primer paro, fue la novia y empezó así, esto lo puedes mandar para el futuro. Ponerle al tiempo dos meses después, más adelante. O podés hacer una metamorfosis y decir, estaba en ver, y empecé a escribir. Y, y ponés, ahí llegaba, se llamaba Horacio Tosco. No, lo voy a poner más adelante, esa cita la, la, la voy a, a poner más adelante en la narración ahí. Perfecto. Y queda, queda bien, yo creo. Dale, fantástico. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a, a cortar acá el, el, tu laburo, que ya llevamos una media hora, pero lo importante, lo importante es que ya tenemos, dimos un paso muy, muy gigantesco, porque... Ya hay resuelto un montón de cosas, ¿ves? Sí. Entonces, vamos a poner acá. mira, voy a poner el estilo acá. Hasta acá llegamos. Entonces. El estilo impecable. Si hay dudas con el tema del tiempo, al reacomodar deja las marcadas en naranja. Bien. Ahí está. Y las vemos. Ahí está. Fenómeno. No lo creo, pero si en el, si el interín vos me decís no, mira, quiero volver al, al tiempo anterior, bueno, pero que haya una razón. Una razón. No creo, por eso digo, mejor ni, ni lo pienses. Agarrá y laburá en este, con este criterio y chau. Total, mirá, aparte, te digo una cosa, acá tenemos 20 páginas más para revisar. Y tené en cuenta que acá no vas a tener que poner y salto de la cama, porque este es un, sería un presente inminente. Vos tenés que laburar con el, vamos a ponerlo acá, presente habitual. También se lo llama de crónica. ¿Y qué otro, qué otro nombre tiene? ¿Se acuerdan? Se lo llama también histórico. Porque ese hace a la historia del personaje. ¿Ves? Y ahí sí que yo te recomiendo... ¿Vos tenés victoria entre las sombras? No, no, lo no tengo. Bueno, a ver, espera que voy a buscar el manuscrito. Vamos a dar una repasadita. El comienzo. Salí de la cama no bien salió el sol. De vacaciones en Mar del Plato hubiera podido quedarme acostado hasta cualquier hora. Pero a veces hay que levantarse temprano. Sobre todo cuando uno está a punto de darles a los grandes la sorpresa más espantosa de su vida. Este es el tono que tiene tu novela. Primera persona y que está sucediendo todo delante de los ojos de él. Y mirá que no dice salto de la cama. Este es un presente, un, un pretérito con valor de presente, digamos. Es el habitual de, de todo el tiempo cuando uno dice eh, el inti se levantó y fue al baño, qué sé yo. Abrí la ventana, es abro la ventana. Pero vas a ver los quilombos con los que te vas a encontrar, Mirá. yo Ojo, es tanto quilombo que yo lo tuve que llamar a mi maestro, de, de, digamos a, a Vicente Batista, años después de haber dejado con él. Y preguntarle a ver si esa primera página funcionaba, esta primera página funcionaba. Me dijo que no había ningún problema, así que yo seguí por ese carril. Sin hacer ruido, abrí la ventana y me asomé. La hamaca del castaño se balanceaba sola. No vi a nadie en el jardín. Mejor. Aparte de que el viento soplaba fuerte, era un día espectacular. Miré el horizonte. El mar se había tragado la tormenta. Anoche casi me matan, pensé, masajeándome las orejas con las puntas de los dedos. Y no estaba exagerando. En el espejo del baño confirmé que se veían bien coladas por los tirones y además me había parecido un moretón en el hombro. Atente ahora, ¿eh? Acá, acá es lo que, lo que tenés que elaborar vos. Ahí no dice, papá y la gorda odiaban que yo fuera a lo de Victoria. Si yo estoy, estoy contando la historia a mis 40 años, digo, 25 años atrás, papá y la gorda odiaban que yo me fuera para lo de Victoria. No, acá dice, papá y la gorda odian que vaya a lo de Victoria. Es un presente totalmente distinto que decir acá, pienso. Porque esto lo estoy pensando en un presente inminente, si digo pienso. Acá estoy usando un eh, presente de crónica, presente habitual. Es lo que hacen ellos ahora, en este tiempo de la narración. Papá y la gorda odian que vaya a la victoria. Y para colmo, yo había vuelto empapado bajo la lluvia tardísimo. Mira esto. La del moretón en el hombro fue la gorda. ¿Qué dice acá? Que tiene okay. más fuerza que mi hijo y todo. ¿Y qué tendría que decir acá? Que tenía. Claro, exacto. Si hubiera estado escrito el tipo a los 40 años, contando cuando era chiquito. Claro. Bueno, eso es lo que tenés que eh, ver mu con mucha lupa en la novela tuya. Bueno, los demás la tienen clara también, ¿verdad? Perfecto, Marcelo. Bueno, fenómeno. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Ya Inti Unión tiene un flor de trabajo para revisar su novela, para reacomodar los tiempos. ¿eh? Cualquier cosa que no les haya quedado claro, comenten, compartan, ¿eh? le ponen like de paso. Así que le agradezco mucho, querida audiencia. Nos estamos viendo en otro programa de esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Hasta pronto.